La semana pasada nosotros nos encontramos nos encontramos muy, muy contentos de la manera que el equipo empezó la temporada. Aquí todo el mundo sabe que eh, todos nosotros vamos a ganar 15 y vamos a perder 15, es lo que usted haga con los otros 20 juegos, lo que cuenta aquí. Y nosotros básicamente estamos tratando de llegar a 15 lo más rápido posible para después eh, arreglarnos con los 20 juegos que son los más importantes eh, para la clasificación. Nosotros ya tenemos previsto A, a, a tener a Ramón Ortiz eh, En el roster Ya de hoy a mañana eh, Guillermo Mota va a lanzar ahora en la liga paralela En la mañana un, un par de entradas O lo vamos a sacar a que, a que Tire en el medio del inning, se siente y vuelve y salga A simularlo como en el juego Y lo vamos a tener en roster la semana entrante Cris Marrero llegó al país esta tarde y ya va a estar con nosotros en un par de días. Vamos, vamos a ver en qué condiciones físicas se encuentra. A lo mejor lo ponemos a jugar un par de jueguitos aquí en la mañana en la Liga Paralela, a coger unos turnos. Eh, Víctor Marte lanzó eh, esta mañana en nuestra Liga Paralela él y Pedro Figueroa, el lanzador zurdo de, de los Atléticos de Oakland, que nosotros eh, hemos esperado por tanto tiempo aquí. Y esas son de las integraciones que vienen ya, que diría que en, en esta semana. ¿No se ha visto también el José Ariel Contreras como lanzador importado. ¿Se le seguirá teniendo paciencia o la entrada de Ramón aquí podría ser una de, esas, de esos cambios que, que podría hacer el diseño Nosotros estamos conformes de la manera que él ha lanzado. Eh, en esta pelota de aquí no se puede estar jugando los lanzadores simplemente porque no hayan pasado de cinco innings o así hay muchas cosas que influyen en el juego, que nosotros aquí no vamos, no vamos a ser gente culpable, que él ha lanzado mejor de lo que los números lo indican y nosotros hemos estado en cada juego de eso y, y nosotros estamos conformes de la manera que ha lanzado. La, la entrada de Ramón Ortiz no indica nada de nosotros no estamos planeando hacer ningún tipo de cambio en la rotación de abridores ahora mismo hasta este momento perdón todavía se encuentra en los Estados Unidos en su proceso de, de, de su residencia le enviamos unos documentos de aquí para tratar de conseguir un permiso para, para venir aquí a trabajar y ese es un proceso que ya está fuera de las manos de nosotros pero él está ansioso por venir aquí, porque como ustedes saben, eh, también Toffee Goswitz eh, tiene un contrato de solamente un mes y nosotros estamos esperando a Ronnie aquí. Ayer hubo un cambio, se, se manejó un cambio con relación al Licey y, y a los Toros del Este. Primeramente, se busca el Licey con, con este cambio? Y, y, y también se manejó la información de que se estaría negociando Alejandro de Aza para pasar al Licey. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, la, la, primer, la primera respuesta es que eh, esto es un negocio y esos muchachos que nosotros cambiamos no tenían ningún tipo de oportunidad de, de tener impacto en el equipo de nosotros este año, ninguno ni siquiera había lanzado aquí arriba en el equipo, eh, nos dio la, la flexibilidad de ayudarnos en el, en el presupuesto, el equipo de, de los Toros está en necesidad de lanzadores, se les da, va a dar una oportunidad a ellos quizás de lanzar allí, nos ayudan el presupuesto para la, los, los jugadores que van a entrar ahora al equipo de nosotros y pues... Eh, darle chance, uno no puede tener a la gente todo el tiempo, tú sabes, simplemente atascada ahí sin que tenga una oportunidad de lanzar. Eh, lo de, de Asa es primera vez que lo hago en mi vida, no nada más hoy, pero en mi vida entero. O sea, eso es cero, completamente cero. El que tiró la bola tiró y falló, pero de lejos. Se echó muy para atrás de la línea de tres. ¿no? En realidad. ¿Situación de Raimel Liriano? y una posible entrada de Bonifacio? Eh, Raimel Liriano no puede, no puede tirar todavía. Él sigue en un programa... Eh, con los padres de San Diego, y él, hasta que no esté listo para, para jugar en el terreno, no se va a entregar aquí a nosotros. Eso, eso no es hasta diciembre, o sea, nosotros le permitimos a él que termine su rehabilitación allá en su, en su campo de, de, de San Diego, y cuando esté listo, entonces viene y se entrega aquí. Bonifacio todavía no hay ningún tipo de fecha de, de entrada, él está descalzando, respetamos eso. Gracias a Dios, nosotros hemos empezado o sea, es bien y no, no tenemos que apurarlo ni, ni, ni, ni que él se apure físicamente. ¿Satisfecha la gerencia sur con, con el inicio del Sí, estamos, estamos satisfechos. O sea, nosotros eh, estamos conformes de la manera que los muchachos se han entregado, han jugado. Creo que lo primordial ha sido que el, el picheo ha mejorado, que es la clave aquí en, en esta liga, en una temporada tan corta. Y eh, el hecho de que... <coughs> se haya hecho cambio drástico también en el Bullpen, la adquisición de Jairo Asensio, tú sabes, nos ha dado otra dimensión y él lo ha demostrado ya en este pequeño, si se puede decir, esta pequeña cantidad de juegos, porque la temporada está muy temprana, pero él ha sido un factor determinante en la victoria que nosotros hemos tenido hasta ahora. diciembre de que él iba al juegue siempre esa posibilidad está ahí. Él, él es un tipo que, que siempre enseña interés y sí nosotros creemos que él, que él va a participar con nosotros. Lo que no te puedo poner o sea alguna fecha, porque muchas veces, dependiendo de la situación que esté el equipo, que esos muchachos o se apresuran o se cogen menos tiempo para entrar. Y obviamente que el equipo de, de Anaheim también va a tener que tener la última palabra en eso. Definitivamente se va el 18, por favor. Todavía no, eso no está decidido, pero eso, eso era lo que estaba contemplado, pero eh, vamos a esperar que llegue el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 antes de llegar el 18. Bien. Me tiraste un.